Néstor Flow reportando para los Osobrosos. ¿qué tú le pides al gobierno en Navidad? Creo que para mí nada, pero para el pueblo sí. Que se ponga la pila, ¿me entiendes? Para que haga, que haga seguridad, ¿me entiendes? Que todo el mundo tranquilo? Claro que sí. ¿Es ¿Eso es lo que usted le pide? Claro, ¿me entiendes? Armonía, que, que mantenga el pueblo tranquilo, ¿me entiendes? Sabinader, ahora en Navidad, ¿qué usted le pide? Uh, no, no, no, no. Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Bueno, el gobierno del señor Luis Abinader, que la seguridad ante todo de la ciudadanía y que siga trabajando como es, ha ido trabajando y que mantenga nuestra población organizada como lo ha ido haciendo, pues, va muy bien. ¿Está trabajando bien? Hasta ahora va bien, tal vez no se tuerce. ¿Eso es lo que usted le pide en Navidad? Que siga como va. Bueno, en Navidad que la pasemos bien, tú me entiendes, que todo el mundo respete el distanciamiento, porque así es que estamos, yo tengo mi negocito, la gente se lo digo aquí, por favor, que mantenga la distancia, porque tú sabes cómo es, tengamos que ocultarnos. Y bendiciones a Luis Abinader, que está haciendo un buen trabajo, para adelante. Bueno, yo estoy esperando mi bono, que todavía no me ha llegado, yo nada más le pido eso. El bono no ha llegado? No le puedo mandar <risa> el bono. Ya. Espera papá, tengo algo para ti. No, yo esperaba que fuera dinero. Que estamos bien, gracias a Dios, y que la gente que se cuide en la calle, que se cuide, que para llegar y todo lo que le quiera, tiene que estar en su casa. Tranquilo, en su casa, ¿usted le pide a Luis Abinader? Que está todo, está, todo, bien, está, ¿Está todo, todo bien. ¿Está todo bien? Está todo bien. muchas gracias. ¿Qué usted le pide a Luis Abinader, el presidente, ahora en Navidad? Que tenga mucha feliz Navidad y que siga bien con su, con su trabajo, que va perfectamente, que en cuatro años nos vemos otra vez. Olvídalo. Eso es eh, lo que usted le pide. El eh, voto para adelante todo el tiempo. Manda ah, a la gente tuya ahí. Estamos bien, estamos bien. Ah, estamos bien. Ya. bien. Abinadil, un saludo. Un saludo a Luis Abinader. Le manda a usted, Rafaelito. Ahora en Navidad. ¿Eh? En Navidad. El hey, doble que me lo dé, el doble. El doble. Sí, sí. ¿No se lo han dado? No, todavía. ¿Por qué? Porque el zorri no quiere. ¿El sonri no quiere? No. adiós a Dios, que trabaja con los pobres Que ¿Qué más solo eso Que trabaje con los pobres Que eso es lo que necesita Que nosotros Andamos en el medio y tenemos que comer Pero el pobre no tiene que comer Que vaya a los barrios Para que vea La necesidad que hay en los barrios Muchas gracias Oh El toque de queda que lo ponga En enero pan Porque no sabemos Si no nos vamos a joder Lo eso. único que le pido <risa> Pasa ¡No quiero perderte! No quiero no resistiría. Otra vez, no soy tan fuerte. Gracias. Que siga haciendo la cosa como la está haciendo. La está haciendo bien, hasta ahora. La está haciendo bien y que siga así. Que, que siga así tranquilo. Tranquilo ahí, eh, que siga haciendo la cosa bien que la está haciendo bien. En Navidad. Yo le pido a Don Luis que no intervenga en la justicia para que siga metiendo todos los ladrones del PLD preso. Madura Simpson, te ves ridículo. Que por eso este país está así, porque mientras en el Robert Rick Cabral se murieron 10 niños y aparece como 30 millonarios, esos fatales no fueron capaces ni de comprar el oxígeno a esos humildes niños que nacieron para conocer este hermoso mundo. Sí, doctor Picado. ¿Ned Flanders? ¿Segura? No, no, no, no, no, no, voy, voy, voy para allá. Y que Dios se apiace de nosotros. Linda, es una emergencia, ¿dónde están mis zapatos? Creo que en el despacho. En el despacho, que Dios se apiade de nosotros. ¿Eso es lo que usted le pide a Luis Abinader? Eso es lo que yo le pido a don Luis Abinader. Ahora en Navidad yo le pido al presidente que trate de llegarle a lo más humilde, a la gente de los barrios, a la gente pobre, a los que en verdad no tienen la comida que llegue a través del presidente. Ese es nuestro presidente es una persona, Luis Abinader Corona es una persona muy buena y muy humilde y merece que nosotros, los blancos macorizanos donde quiera que estemos, lo elogiemos. Bien, a todos los dominicanos, porque el presidente es de todos nosotros. Y para mí, eh, yo le deseo al presidente que el señor me le dé salud. Eso es lo que necesita para seguir gobernando este país. Eso es lo que usted le pide. Que el señor le dé salud al presidente, porque eso es lo, lo que nosotros tenemos que pedirle, los dominicanos. Usted no le pide al presidente Luis Abinader, ahora, ah, en no. Navidad. Yo le pido la, que me dé la regalía, que no me la han dado. ¿No me la han dado? No. ¿No han llegado los chelitos? No. ¿Eso es lo que usted le pide a Luis Abinader? Es porque yo voté por él yo tenía... No, digas, no, digas, yo tenía 51 votos en el, en el social de Pontón y aquí mi familia mía votan 18. Entendido. Uh, no. Usted no aprende, ¿verdad? Dígale, ¿Eso es lo que usted le pide a Luis Abinader? Sí, sí, Y Ramón Buqueque, que es como mi mano mío. ¿Ramón Buqueque? A Ramón yo le trato y todo, es de la mujer de Peña estoy en mi casa. lo voy a like. que te lo veas todo, sí. Oye Ramón Buqueque, muchas gracias. ¿qué le pide usted a Luis Abinader ahora en Navidad? Adiós, que estoy que salga a la calle a beber y lo agarren. Lo amarren. Lo amarren, estoy que salga a beber a la calle. controlado la gente. Claro, hay que Eso es con... lo que usted le pide. Hay que controlarlo. Muchas gracias. Ok.